Entre llantos, lágrimas y lamentos, fue sepultado este jueves en el cementerio del Calmito, el cuerpo sin vida del joven John Kelvin Flore Calderón, residente en la Boca de Colón, quien murió la noche del pasado miércoles por dengue, según informó su padre, el señor Pedro Flore. Sí, el nombre del joven es John Kevin Flores Calderón. hijo mío. ¿Cuándo cayó el joven? Hace viernes cayó. ¿Es cierto que en la comunidad hay un brote de dengue? Sí, sí, dengue de todo, hay ahí de todo. Mosquitos no lo aguanta la gente. ¿Salud pública no ha venido? No, a nunca ha venido ahí, nunca ha venido a joder ahí, a tirar nada. No ha ¿Murió cuando el joven, ayer? Anoche. Anoche. Anoche, sí, anoche. El nombre de él me dijo, John Kevin Flores Calderón. y el suyo, Pedro Flores de Colombia. Unos 425 nuevos casos probables de dengue, el 80% en menores de 15 años, se registraron en el país en las últimas cuatro semanas, manteniendo una tendencia en aumento en comparación con el comportamiento registrado por el virus en el mismo periodo del año pasado. En tanto, el director provincial de Duarte de Salud, Ramón Morissetti, asegura que esta región presenta una incidencia baja de casos de dengue. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.